Hola, fighters. Hoy estamos en un vídeo empezado de agar.io. Y creo, creo que... Esto me voy a hinchar un poquito Porque estoy con team A ver, un poquito por aquí Un poquito por allá, un poquito por así ¡Oh, lo, lo, lo, lo, lo. Voy sexto, empezamos bien ya, ¿eh? Bueno, he empezado antes porque Estaba intentando grabar un vídeo, pero Fuck, ambulancia, fuck Fuck, fuck, fuck, fuck Ambulancia Cometelo A ver me ha pedido gente que se agotean con ella, etcétera, etcétera. Hin hincha, hincha. A ver si podemos comernos esos dos. ¡Mete, meto! No penséis sí, más. No, ya se sí, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. ¿Qué sí tuve? ¿Qué? Vale, mamá Estoy grabando, porfa Vamos a intentar ir a por este Hostias, este es gigante Este es gigantesco Este es gigantesco, ven aquí, ven Vale, ahí Vamos a intentar explotarlo Vamos a intentar explotar a uno A ver sube para arriba sube para arriba uff hincha. y bueno ya ha habido momentos de tensión y de no tensión para algunos para mí sí estoy jugando vale ahora mismo hay dos ahí tío que los puedo comer muy interesantes tío pero es que se van hola mira qué guapa esa bola yo quiero no, unas bolas vamos a hacer y vamos a intentar llegar al top 1 en team porque eso es imposible intentar unos cuantos que intenta subir pero que es imposible, no puedo y voy noveno de momento, mi compañero va octavo mi compañero va octavo voy a reventar para allá vale, hay una de tour que muy, muy impresionante, o sea Nos están... las hacen, tío, siempre dos a no sí. Dame, tío Yepa Yepa Mi compañero va sexto No, quinto, sexto, sí Voy decimo yo Y aquí seguimos en este vídeo Y voy a intentar llegar Hostias Bueno, espero que os haya gustado Ha sido un poquito corto Y <risas> no hemos podido llegar al top 1 Y bueno que comentar eso, es lo importante: darle like o dislike si no te ha gustado, y si te ha gustado, like, por supuesto. Y si queréis hacerte hablarme por mensaje, por ese no, iba a decir SMS no. por M mm, say, eh, por email que lo dejaré en la, en la descripción. Y bueno, depende de los mensajes que me lleguen, like que tenga este vídeo. Comenzaré un, una nueva serie de yo eh, te amo. Y le daré mi Skype. Hablaremos tal, ¿vale? Y comentar, suscribirse, eso también. Y hasta la próxima. Chao.